Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ivana Finucci Curi. Yo soy la directora de la carrera de Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Eh, hoy tenemos el gusto de llevar adelante la tercera edición de un ciclo que hemos dado en llamar conversaciones en torno a diversos temas vinculados a las ciencias sociales. En este caso, eh, nos convoca el tema mercado de trabajo, es un tema que no se agota en una única instancia, muy por el contrario, sino que seguramente vamos a seguir trabajando este tema en otros encuentros, en otras oportunidades, con, con disertantes que puedan sumarse este, hablando del mercado de trabajo, tal vez desde otra óptica diferente a la que podamos escuchar hoy. ¿sí? Este ciclo, conversaciones en torno al mercado de trabajo, en este caso, es organizado por el la Dirección de la Licenciatura en Economía, la Secretaría de Investigación y el Observatorio Socioeconómico de nuestra Facultad. Eh, es un gusto para nosotros eh, encontrarnos aquí en este espacio tan cálido que es la Biblioteca de la Facultad de Económicas, así que agradecemos enormemente a, el, a la Facultad eh, y, a, y a la Biblioteca por poner a disposición este lugar. Eh, y también al, al equipo de comunicación que, que genera siempre unos productos audiovisuales de máxima calidad, así que bueno, Prontamente van a poder ver por el canal de YouTube de la Facu este, el encuentro de hoy. Eh, voy a presentar a los disertantes muy brevemente. Me, me voy a permitir leer los antecedentes y los voy a presentar en orden y voy a contarles también cuál es el texto que cada uno de ellos ha seleccionado como disparador para poder hablar del mercado de trabajo hoy. Cada uno verán ustedes o escucharán que van a abordarlo desde una óptica distinta, de una esfera diferente y eso por supuesto enriquece y es con, complementario y, y justamente la, este, la característica identitaria que tiene este ciclo es la multidisciplinariedad desde donde abordamos los distintos temas ¿sí? Rocío Arce nos va a acompañar en primer lugar es licenciada en Economía y es becaria doctoral del CONICET eh, CFC UNER, CONICET es su vínculo va a presentar el libro No es amor Aportes al debate sobre la economía del cuidado Y dentro de este libro, este texto va a tomar el capítulo La economía, el trabajo, el valor y el cuidado de Alejandro Barrios eh, Luego nos va a acompañar Ángela Amadeo Ángela Amadeo es licenciada en Sociología por la UNL Es becaria doctoral también del CONICET En el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral es docente de las Cátedras de Estado y Ciudadanía y planteos de Sociología de la Modernidad Tardía en el ciclo complementario de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Santa Fe eh, va a tomar como disparador el libro de María Pía Venturielo ¿sí? La Trama Social de la Discapacidad Cuerpo, Redes Familiares y Vida Cotidiana y finalmente Juan Pablo Tedesca es licenciado en Economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL en la Cátedra Estadística. También es docente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER y doctorando en Ciencias Sociales por la UNED. Él va a presentar el libro Seis Clases sobre Economía, de Sergio Cesarato, ¿sí? como disparador para poder abordar el tema del mercado de trabajo. Y finalmente le damos... Eh, las gracias también a Esteban Cuatrín Esteban Cuatrín eh, va, este, va a oficiar como docente y como, como investigador que es en la temática del mercado laboral eh, va a ser el cierre hoy va a participar con nosotros para, para cerrar el tema un poco vinculando los textos que abordan los, los tres disertantes Esteban Cuatrín es docente e investigador como les decía de esta casa y también de la Universidad Nacional del Litoral es docente de las Cátedras de Economía Laboral y Economía de la Empresa. Su trabajo está centrado en temas de Economía del Trabajo, Organizacional y Agraria. Y actualmente, es un tema muy interesante también para abordarlo, eh, se encuentra abocado al estudio del trabajo de plataformas. Así que, bueno, muchas gracias por la presencia a todos. Gracias Esteban, gracias Rocío, eh, Juan Pablo y Ángela. Eh, voy a pasarle la palabra a Rocío para empezar. Gracias. Bueno, ya me presentó Ivana, mi nombre es Rocío, soy licenciada en Economía y en primer lugar agradecer a la Facultad por estos espacios, me parece que es sumamente interesante que nos podamos encontrar aquí y eh, debatir en torno a diferentes temáticas y problemáticas que, que nos abocan y en este caso eh, estas conversaciones en torno al mercado de trabajo el texto que, que elegí es el libro No es Amor, que es una compilación que se hace en el año 2019 y básicamente propone debates sobre lo que es la economía del cuidado o la concepción de los cuidados y lo traigo un poco para hablar eh, en el día de hoy abocado al mercado laboral porque siempre desde la economía feminista planteamos que eh, los cuidados es la piedra angular que explica la desigualdad de género hacia el mercado laboral, siempre decimos que las tasas que se evidencian dentro de lo que es el mercado laboral hay una desigualdad de género y que esto se puede explicar claramente a partir del de análisis de lo que son las tareas de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. A partir de esto, eh, esta compilación, como decíamos, es una compilación de seis artículos que las realiza en el año 2019 Carolina Brandaris, que es una socióloga, militante sindical y feminista, y me parece sumamente interesante porque aborda la temática y la transversaliza desde diferentes lugares, es decir, nos invita a pensar y a reflexionar desde eh, la propia economía, nos invita a reflexionar también desde la sociología, desde el mundo también eh, del derecho, desde el mundo sindical y, y es una transversalización de esta problemática y, y me parece sumamente interesante para poder eh, abordarla porque no solamente es un aporte o, o un análisis teórico, sino también es eh, un análisis bastante eh, pragmático y propositivo es decir, propone soluciones o, o debates para poder eh, llevar adelante para poder disminuir estas brechas o eh, también poder sociabilizar la cuestión de los cuidados hacia, hacia la sociedad, entonces me parecía sumamente interesante poder traerlo y el, tec el capítulo en el cual eh, les comparto en el día de hoy, o traje para debatir en el día de hoy, es el capítulo de denominado La economía, el trabajo, el valor y el cuidado, que lo escribe Alejandro Barrios, que es un economista, docente universitario de diferentes universidades nacionales. Y lo que propone él, o, o intenta describir en este capítulo, es la ausencia de lo que es la cuantificación o la valorización de la cuestión de los cuidados a lo largo de toda la historia económica y de todo el pensamiento eh, económico. Siempre, eh, a ver, la economía feminista plantea esta no valorización de los cuidados y que a partir de, de esto es que se explican las diferentes desigualdades de género hacia el mercado laboral y lo que hace Alejandro Barrio es empezar desde los clásicos, es decir, desde Adam Smith, Ricardo y Marx y esta no valorización o exclusión, como decíamos, de, del valor del, del trabajo de cuidado en la economía y este pacto, podríamos decir, también de la historia económica de eh, no tomarlo en, en su pensamiento, de no tomarlo en sus eh, análisis y, y algo que me parece interesante también que, que toma Alejandro Barrios es que dice, bueno, los clásicos... Eh, en aquel momento no lo plantearon, es decir, no tomaron eh, la valorización del cuidado lo que es la fuerza de trabajo y por lo tanto no toma la valorización lo que es el trabajo productivo, pero 200 años después de los clásicos tampoco pudimos generar eh, una teoría económica que pueda o intente valorizar o incorporar eh, el valor de los cuidados en la economía o lo que el mercado nos ha dicho que es el trabajo productivo, ¿no? Porque... Eh, Hoy en día los debates eh, que traemos y, y que tenemos constantemente, bien sabemos que los trabajos de cuidados es trabajo, pero eh, el mercado no lo considera como un trabajo productivo y por eso se ha excluido hacia el ámbito de lo privado y los hogares son qui eh, quienes lo han resuelto a lo largo de la historia y por eso también esta invisibilización eh, que ha llevado de, de los cuidados y a partir de esto entonces hace un análisis más de, de, de, desde en un principio desde la historia del pensamiento eh, económico que, que es bastante ameno, es bastante eh, también cercano a, al lenguaje de, de cada uno como estudiantes también de, de economía está bueno analizarlo o, o una introducción también eh, para poder hacerlo y, y algo que, que me parece interesante como decía es que más allá de eh, que los clásicos los plantearon, 200 años después no se puede generar otra nueva teoría. Algo que me parece importante y, y que lo podemos debatir y remarcar también eh, hoy en día es que este pacto o esta no inclusión ha llevado también a que hoy en día las estadísticas oficiales o las metodologías que validan las estadísticas oficiales eh, lleven a no tomar los trabajos de cuidados como trabajo. Vemos en el INDEC que eh, una persona, principalmente las mujeres, que realizan estas tareas hacia dentro del hogar, cuando se le hace la encuesta eh, en, en el INDEC, eh, se las excluye y se las pone como inactivas. Es decir, ya las propias estadísticas, a partir de toda esta configuración que se fue realizando desde la historia económica, eh, no las toma como eh, ocupadas, es decir, que quedan en el ámbito de la inactividad y ahí tenemos cuestiones para, para poder eh, tomar y, y debatir, me parece, y problematizar de que eh, algo que, que se fue configurando a lo largo de la historia, igualmente hoy en día sigue reproduciendo e invisibilizando esa cuestión desde, como les decía, las estadísticas eh, oficiales. Y a partir de esto, bueno, genera eh, diferentes interrogantes eh, en esta idea que yo les decía que, que este libro es bastante pragmático y propositivo, eh, genera debates y lleva hacia eh, este capítulo los debates que se generan hacia dentro de las universidades, el como docente con, con sus estudiantes. Y lo que dice es que. Eh, hay algo en lo que estamos avanzados de decir, bueno, eh, reconocemos que el trabajo de cuidados es trabajo que genera desigualdades hacia el mercado de trabajo, pero cuando nos preguntamos de cuánto o cómo valorizarlo, ahí estamos un poco más atrasados. Es como todavía no hay eh, un debate o no, o, o no llegamos a una conclusión de cómo hacerlo y a partir de esto él propone un ejercicio que... Para ese momento, era el año 2019 cuando se hizo esta compilación, eh, me parece bastante interesante porque luego bueno hubo otros aportes desde el ámbito de, del Estado, desde la Dirección eh, Nacional de, de Economía y Género, se hizo una valoración de las tareas de cuidado en el año 2020, pero en el año 2019 Alejandro Barrios hace una especie de ejercicio, de decir, bueno, ¿de cuánto estamos hablando si valorizamos estas tareas de cuidados hoy en día en Argentina? Y para eso toma principalmente lo que son eh, las cantidades de hogares que existen en Argentina en el censo de 2010 eh, luego también Toma como salario lo que sería un salario mínimo vital y móvil y eh, además toma la carga horaria que tienen los hogares a las tareas de cuidados a partir de lo que es la encuesta nacional del uso del tiempo que realizó el INDEC en su momento en el año 2013 y era la única que teníamos hasta ese momento, ahora hay una actualizada en el año 2021 y algo para decir de esa encuesta que mide básicamente la carga de eh, que tenemos hacia adentro de los hogares o en trabajos también sociales o comunitarios, esos trabajos no remunerados o, o que, que lleva adelante la sociedad. Eh, algo para destacar es que las mujeres duplican en la carga horaria que, que se realiza tanto en el 2013 como en el 2021, es decir, esto no se ha modificado eh, y, y es algo también para, para destacar y ahí, básicamente se representa esta desigualdad eh, que se que les venía comentando y que se fue configurando a lo largo de la historia, pero volviendo entonces al, al caso o al ejemplo o al ejercicio que hace Alejandro Barrio en aquel momento, toma ...esta carga horaria que se tiene en las tareas de cuidados... ...e intenta sacar eh, un, un promedio de eh, cuál sería el costo entonces de, del cuidado... ...y en ese momento da un número que después también para destacar... Eh, ...un compañero de aquí de, de la facultad, eh, Matías Romero, hizo una valorización... ...luego también unos años después y básicamente es una carga eh, bastante elevada en lo que es el producto Bruto Interno, si tomamos eh, la valorización que hizo el Ministerio de Economía, dio hacia el año eh, 2020, que eh, el, las tareas de cuidado en el PBI incorporan casi el 16%, siendo una de las ramas que mayor incorporación tienen al Producto Bruto Interno y que a la pandemia esto se elevó a casi el 22%, porque claramente estábamos todos encerrados en nuestros hogares, llevando adelante eh, mayormente la las tareas de cuidado es decir que eh, si valorizamos estas tareas de cuidado son uno de los principales sectores y ramas de la economía eh, en nuestro país y esto a nivel mundial también se, se puede visualizar y, y por lo tanto me parece que este capítulo en particular y el libro en general eh, propone un debate interesante para intentar incorporar esta cuestión de los cuidados como decíamos eh, a los análisis y principalmente lo traigo en el día de hoy eh, para poder analizar lo que son las desigualdades hacia el mercado laboral porque después eh, es muy sencillo ver las tasas y, y de, del mercado laboral y decir si sí, las mujeres tenemos menor representación eh, en, en lo que es el nivel de empleo o mayor en el nivel de desocupación y me parece que analizar esta cuestión es interesante para después generar un debate un poco más... Más amplio, pero ahora le voy a pasar el, el micrófono y la palabra a Ángela, que seguramente va a seguir eh, incorporando y debatiendo sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Eh, hola a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Ángela, soy socióloga eh, y vengo investigando en el marco de mi beca doctoral temas vinculados a desigualdades sociales y discapacidad. Eh, agradezco mucho la invitación a participar de este espacio, me parece sumamente interesante poder traer acá para reflexionar en conjunto en relación a la temática de discapacidad. Eh, una de las esferas donde más se hace tangible las desigualdades para las personas con discapacidad es el mercado de trabajo, es el ámbito laboral, es uno de los lugares que más allá de los avances legales, culturales que vamos teniendo, sigue resistiéndose a incorporar a las personas con discapacidad. En ese sentido, la propuesta del libro que elegí eh, se llama la trama social de la discapacidad es un libro de la doctora María Pia Venturielo ella es socióloga y viene trabajando hace mucho tiempo eh, la cuestión de la discapacidad y eh, bueno, justamente uno de los temas centrales eh, que ella trabaja es la cuestión del cuidado ¿no? en la idea de las personas con discapacidad históricamente han sido pensadas como sujetos de cuidado y muchas veces no se las piensa como cuidadoras, que al interior de los hogares es una de las tareas que más desempeñan pero bueno Nada, pensaba eso mientras te escuchaba, ¿no? Eh, ¿Por qué elegí este libro? Es bastante difícil elegir un libro cuando la temática laboral aparece siempre como un capítulo aislado, un aspecto. Elegí este libro porque me parece que presenta, tiene gran mérito de presentar un pantallazo general sobre la perspectiva. Tengo una gran afinidad, por supuesto, por la cuestión de la mirada sociológica, una mirada relacional, que no va a mirar la discapacidad como un atributo encarnado en la persona, sino a través de las relaciones sociales excluyentes, ¿no? En ese sentido, el libro para mí tiene eh, tres cuestiones centrales que recuperan lo laboral desde distintas dimensiones y a su vez también tiene la riqueza de trabajar con distintas fuentes y con distintas estrategias metodológicas. Este libro es resultado de su tesis doctoral eh, y bueno, en un primer momento la cuestión laboral aparece desde el punto de vista de la reflexión teórica. Los primeros eh, estudios vinculados a la discapacidad desde una perspectiva social son los Disability Studies que están, digamos, los pioneros de este grupo de estudios son un grupo de hombres blancos, anglosajones, que empiezan a reflexionar y a unir la cuestión del activismo en discapacidad con la reflexión y más que nada particularmente con una mirada marxista. Lo que estos eh, autores vienen a decir es que no existe algo así como la discapacidad encarnada como un atributo indeseable en un cuerpo ...sino que lo que existe es un orden social discapacitante... ...un orden social opresivo que excluye a las personas con discapacidad... ...y los deja por fuera, particularmente del sector productivo... ...esto es lo que ellos trabajan como algo central... ...dicen personas con deficiencias, personas con diagnósticos... ...han existido siempre... ...sin embargo, con la industrialización, los tiempos de trabajo se van estandarizando se van acotando a una manera correcta de hacer las cosas que dejan por fuera muchas otras maneras de resolverlo, por lo cual lo que antes era visto como una desventaja en la producción pasa a ser una sistemática exclusión. Esa cuestión de la exclusión del mercado laboral, que suena por ahí lejana a las reflexiones estas teóricas, la autora, una de las cuestiones que trae acá, son varios de esos artículos que a mí me interesaron mucho, que trabaja la cuestión del mercado laboral, entre el cual destaca el trabajo de Eduardo Yoli, que es un sociólogo argentino, que es una persona con discapacidad, que a partir de su eh, propia experiencia de discapacitarse, eh, de volverse una persona con discapacidad motriz, empieza a reflexionar sobre el tema cuando va a buscar trabajo, y a pesar de tener todas las credenciales habidas y por haber, no consigue trabajo. Nadie lo quiere contratar, no importa qué tan calificado esté. Entonces este autor escribe en un tono muy irónico un artículo que se vuelve bastante popular, que se llama Por el derecho a ser explotado. En ese, en ese tono heroico dice, bueno, a pesar de que en Argentina haga 40 años que tenemos una ley de cupo laboral del 4% para el sector público, a pesar de que tengamos beneficios para el sector privado si contrata personas con discapacidad, a pesar de que más recientemente hayamos adherido a la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad o de Trabajo, está claramente, a pesar de todo eso, las personas con discapacidad siguen siendo excluidas sistemáticamente del mercado laboral. Entonces... Esa, esa reflexión teórica, más marxista, fue revisada por autoras feministas, fue revisada por la teoría queer digo, tiene muchas revisiones, sin embargo, sigue siendo uno de los ejes donde se cristaliza de manera más evidente las desigualdades sociales para con las personas con discapacidad. En segundo lugar, una cuestión que me, que me resultó interesante es que la autora de este libro propone distintas cuestiones, por un lado lo teórico, por otro lado trabaja con datos estadísticos, entonces, este libro es de 2016. Eh, los datos que acá trabaja, ya podíamos encontrar datos más actualizados. Ella trabaja particularmente con la encuesta nacional de discapacidad que se hizo después de la ronda censal 2001, o sea, 2002-2003. Trabaja particularmente el caso de personas eh, de Gran Buenos Aires, mayores de 50 años. Y eh, trabaja también con el censo de 2010. Hoy en día, si queremos ir a ver datos relacionados a discapacidad y específicamente vinculados a la laboral, podemos ir a distintas fuentes. Las tres principales van a ser, por un lado, los censos, después de la ronda censal 2001, 2001, 2010 eh, y 2022, tienen elementos comunes, digamos, están armados a un misma tipo de pregunta, aunque tienen variantes entre sí, por lo cual no van a ser directamente comparables. Después tenemos también lo que serían las encuestas específicas que en 2018 se hizo como la primer gran encuesta específica de discapacidad con una muestra de 41.000 casos en Argentina, en donde se fue tratando de reconstruir cuál era el perfil de las personas con discapacidad, tal lo cual lo laboral es uno de los rasgos centrales de las eh, preguntas que se hacen en ese cuestionario. Y en tercer lugar, la, el instrumento que más eh, información específica tiene y donde podríamos ver más Todas las dimensiones de personas con discapacidad serían lo que son los registros continuos administrativos eh, que son producidos por el Ministerio de Salud. Es casualidad que siga siendo la cuestión de la discapacidad eh, un espacio exclusivo dentro del Ministerio de Salud. digo Esa es otra cuestión. Esos registros administrativos de 2009 se unificaron a nivel nacional y tienen, eh, una, digamos, son una fuente de información interesante, más detallada, pero están armadas en relación al CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Por lo cual ahí entran en otros criterios, pero también es una fuente. ¿Cuál es la cuestión? Miremos el registro que miremos, con el tipo de preguntas, con el tipo de información que tengamos. Cuando vamos a ver los datos en relación a trabajo y discapacidad, las cifras no dejan de ser muy desalentadoras en relación a esos mismos indicadores para la población total. Eh, tenemos altas cifras de inactividad Alrededor del 86% eh, Tenemos eh, también altas cifra, cifras de desempleo Porque la gente con discapacidad No consigue, deja de ir a buscar empleo Entonces, y por otro lado Hay un montón de estrategias de supervivencia Que eh, las personas buscan tratando de compensar una pensión con un trabajo informal, porque si tiene un trabajo formal, que es menos que la pensión, no puede sostener la pensión. Entonces hay una mirada bastante instigadora en relación a la pensión, pero lo cierto es que el mercado laboral no toma a las personas con discapacidad. Entonces, toda esta cuestión que ¿qué hay detrás de esos datos, cómo se construyen, la autora lo va a trabajar después también a través de de entrevistas en profundidad, a través de recuperar las experiencias de esas personas con discapacidad. Ella realiza, para este trabajo, hace dos capítulos profundizando en eso, 40 entrevistas, 20 varones, 20 mujeres y 17 familiares de personas con discapacidad. En esas entrevistas recupera la riqueza de las experiencias que nos permiten por ahí eh, poner en cuestión estas estas prenociones que tenemos cuando vemos el número, ¿no? Bueno, trabaja, no trabaja, cómo trabaja, qué estrategias, cómo combina para poder subsistir, qué es lo que pasa al interior de los hogares. Uno de los méritos que me parece de los planteos acá es reconstruirlo en clave de relaciones familiares y de estrategias familiares, sobre todo cuando una persona con, eh, se discapacita a, a, nivel, a un momento avanzado de su vida, ¿no? Y eso supone reconfigurar completamente. Tal vez el que era principal proveedor del hogar pasa a no poder estar dentro del mercado formal y cambia toda la estrategia de subsistencia del interior de su hogar. En ese sentido, la discapacidad de las experiencias y a las narrativas de esas personas, irrumpe como un antes y un después, que en general viene de la mano con un retroceso en la cuestión económica, en la calidad de vida, en el reconocimiento, en los derechos. Las personas que... Tenían un trabajo bueno y otra cuestión es que la muestra está tomada sobre sectores medios y medios bajos. Las personas que se discapacitaron en una edad avanzada perdieron sus trabajos. Nunca volvieron a recuperar los trabajos que tenían antes de tener esa condición. Por otro lado, quienes sí pudieron seguir trabajando de alguna manera, nunca fue del anterior, pero siempre fue en una condición que les daba menos retribución económica, menos reconocimientos, menos derechos. ¿Cuál es el caso, así como más estándar, más, más, más estereotipo que se nos viene? Vinculado a la industria de la construcción, ¿no? Una persona joven con un bajo nivel eh, educativo que entra a la industria de la construcción, tiene una lesión física, no puede volver a poner su cuerpo a disposición de seguir trabajando y las alternativas que suelen aparecer acá son, en general, la venta ambulante, y la mendicidad combinada muchas veces con alguna pensión, digo, ¿no?, como estrategia de subsistencia. Quienes están en mejores condiciones, o tienen otros niveles educativos, o tienen otras redes, eh, suelen, digamos, armar algún tipo de eh, emprendimiento para poder seguir subsistiendo de eh, Por otro lado, la cuestión de eh, la clase social y del nivel educativo, por supuesto que tienen muchísima influencia pero no son una garantía de revertir ese estigma que pesa sobre las personas con discapacidad, hay también experiencias acá de personas que tienen alto nivel educativo, que tienen muchas credenciales y que a lo largo de una búsqueda de año tras año solo consiguieron una pasantía solo consiguieron un empleo esporádico teniendo todas las credenciales inclusive, en relación al género que también pensaba acá, digo hay lugares en donde la discapacidad cuando la ponemos con el género se refuerzan los estereotipos, muchas veces se refuerzan, hay casos de mujeres particularmente que nunca ingresaron al mercado laboral, en donde se hablaba de su lugar como la casa y donde eh, se planteaban situaciones de mucha sobreprotección. Por otro lado, también tenemos casos de varones que trabajaban fuera de su hogar y que al quedar por fuera del mercado formal, encuentran en las labores domésticas un lugar de reivindicación de su utilidad y de su capacidad de contribuir a la reproducción de ese hogar. Y eso también, digo, or, obliga ahí, ¿no? Como a, a repensar esos roles que antes estaban tan determinados. En ese sentido, eh, me parece interesante esta cuestión de, bueno, ver los lugares a través de, las, de los datos, pero también ver las experiencias como eso... Empieza a presentar matices, grises, inclusive lugares que nos enfrentan a algo que no teníamos pensado así. Eh, por último, eh, hay casos eh, de personas con discapacidad que conviven desde la infancia en donde hay como un mejor manejo de esa condición, contrario por ahí a lo que se puede pensar y que encontraron curiosamente en los espacios de rehabilitación que suelen pensarse exclusivamente como terapéuticos, redes sociales que les brindaron posibilidades de acceder a trabajos muchas veces, entonces ahí hay como también otra salida donde uno piensa que va a rehabilitarse y a curarse solamente con gran eh, circulación de, de vínculos de beneficios de redes y de trabajos más formales inclusive que las otras personas que narraba antes por último y para cerrar eh, a mí me interesa mucho este libro, me parece que es una muy buena puerta de entrada para pensar la temática de la discapacidad desde otro lugar y eh, si lo quisiera poner en diálogo con mi tesis doctoral sería como un contrapunto porque yo trabajo justamente con las trayectorias de los exitosos de la discapacidad personas con discapacidad que han logrado ser parte de ese 1% que tiene reconocimiento, se ha insertado exitosamente en el mercado entonces ahí entra como en un contrapunto y también pensar que hay transformaciones culturales que permiten hoy en día a muchas personas con discapacidad no haber alcanzado esos lugares a pesar de su condición de discapacidad sino justamente capitalizando su discapacidad como algo valioso y de lo cual digamos como un rango identitario inclusive del cual estar orgulloso. Así que bueno, te de, dejo abierto para después conversar. Eh, muchas gracias y le paso acá. Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Juan Pablo, este, soy licenciado en Economía, un poco ya me presentaron. Este, yo vengo a presentar el libro de Sergio, el profesor Sergio Cesarato. Cesarato es un profesor de la Universidad de Italia, una universidad italiana, una universidad es una universidad italiana de Siena y pertenece a la escuela ítalo o anglo anglo-ítalo-americano podríamos decir que pertenece a la escuela clásico-keynesiana una escuela que no es tan conocida en la Argentina y que se empezó a hacer conocida en los últimos tiempos este, este libro que me parece de, de vital importancia sobre todo para empezar a dar eh, en cátedra de economía de introducción a la economía y en economía para no economistas este, yo lo, lo tomé por el hecho de que me parece que tiene una visión diferente a la visión que nosotros normalmente estamos, que se conoce como este mainstream en economía. Esta visión es una vi visión claramente heterodoxa. Una visión que remite a los clásicos de la economía, a Keynes, a Marx, a Ricardo y que en su punto del siglo XX lo rescata alguien que se llama Piero Serrafa, este, un economista italiano que estudia este, un poco para pensar quién era para contar Rafa parece muy interesante porque es un tipo muy interesante dentro de la escuela del pensamiento económico que es totalmente olvidado este, es Rafa es un economista italiano que se es, este, exilia de Italia en la época de Mussolini este, gran mano de Keynes este, y eh, realiza toda su teoría, todo su trabajo en Cambridge Por eso, Italo eh, Inglés, digamos, ¿no? Este, y, por otro lado Bueno, Lato es uno de los Una tercera generación De economistas que ya quedan poco también en Italia Lamentablemente este, Dentro de él se encuentran, digamos, Roma 3 En la Universidad Y algunos lugares, muy pocos Muy pequeños lugares, digamos, de Italia El dominio de la Mainstream Y el predominio de eh, la Eurozona ha dejado, digamos, dentro de los planes de estudio, ha dejado bastante afuera este pensamiento económico. La cuestión es, ahora ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con el mercado laboral? Es súper importante, porque básicamente esto contradice, o por lo menos esto, lo que expone este, este economista y lo que exponen todos estos economistas de esta escuela, expone que el mercado laboral, como supone el mercado laboral neoclásico, no, este, no funciona como oferta y demanda, digamos como vemos nosotros, por algo que se llama principio de sustitución factorial. No me quiero poner muy técnico en eso, pero básicamente tiene ciertos puntos interesantes que se contraponen en algo que se llama debates del capital allá por el año 65 y que dejan un poco al desnudo este, la, teoría, la teoría neoclásica. Pero bueno... Volviendo un poco más remitiéndome al libro. Le cuento un poco toda la historia del pensamiento económico. Es un libro que básicamente hace eso. Contar la historia del pensamiento económico. Contarnos cómo, de a través de la historia del pensamiento económico, cómo se va desarrollando el pensamiento ¿no? de los economistas. Y empieza mucho antes de, de la economía clásica. Tal como... Ricardo y, este, y Smith... Y empieza ya por la parte más prehistórica y habla de un no un economista, sino una persona que se dedica a la historia de la humanidad, este, Jared Diamond, no sé si han escuchado ese libro, acá lo refleja también muy por arriba, donde ya empieza a hablar de algo que se llama el excedente. Armas, este, Armas, gérmenes y acero se llama su libro. Y empieza a hablar un poco de lo que es el excedente. No, el mercado laboral no termina por oferta y demanda, como lo vemos en el mercado neoclásico, sino que los salarios, en vez de determinarse por que sería el precio digamos, del de, de, trabajo, el salario se va a determinar por algo que nosotros vamos a ver y escuchamos muchas veces, que se llama puja distributiva. ¿Mm? La puja distributiva, el poder de los sindicatos. Obviamente que esto no lo vamos a ver en la historia, pero que a medida que nosotros vayamos avanzando en el siglo XX, este, lo vamos a ver el poder de los sindicatos para conseguir salarios más grandes y quedarse con una parte del excedente de que produce la economía. Ahora, el libro, digamos en sus fases son seis, seis este libro, volviendo otra vez y remitiendo al libro, este libro es un libro que se publica allá por el año 2016 en Italia y un poco viene a pensar la crisis europea. La crisis de desempleo, la crisis digamos, de estancamiento de Europa, de esa Europa que sale después del estado de bienestar, configura una eurozona, la cual expulsa a inmigrantes, la cual se vuelve nacionalista, este, donde los partidos digamos, de, de, de extrema visión empiezan a predominar. No olvidemos, digamos, ahí en el libro nombra Le Pen en Francia, al Movimiento 5 Estela en Italia, este, muy interesante, ¿por qué? Porque no deja de pensar el mercado laboral y no deja de pensar la economía porque como economía política, no como economía clásica. Esto también lleva una reminiscencia interesante para pensar que las carreras de economía, las carreras de licenciatura en economía, este, que hoy se llaman licenciatura en economía, en la UBA hasta los 70, antes de la dictadura, se conocían como licenciatura en economía política. Si uno ve los títulos de eh, licenciados en economía antes de los 70, nosotros vemos que son licenciados en economía política ¿Mm? bueno la cuestión es que, volver a pensar entonces, este libro lo que hace es volver a poner este, en pie y esto es gracias a un poco a, la, a lo que hace la Universidad de, de, de Moreno de publicar estos títulos hay, este es uno de los títulos que publicó la Universidad de Moreno, hay otros también de, del mismo de la, misma, de la misma escuela económica Como Pivet y demás otros autores Que también comparten esa raigambre De pensamiento, eh, pensamiento Clásico keynesiano Ya les voy a explicar un poquito por arriba qué es el pensamiento clásico keynesiano Clásico porque se remite a los clásicos Y keynesiano porque sabemos todos Que se remite a pensar en Keynes Digamos que Clásico en el sentido de que Los precios que se determinan en una economía Y la distribución de los factores Se la piensa como la pensaban Ricardo, Smith y Marx. Y las cantidades se determinan por lo que Keynes pensaba en el principio de demanda efectiva. Eso que Keynes escribe allá en el año 36 y que lo, también lo escribe otro, otro economista que se llama que también es men, un poco menos conocido pero también del mismo, de la misma vertiente que es Michael Kalecki un economista polaco que también debería ser visto digamos un poco más en las carreras de economía porque me parece un tipo muy interesante el cual también aportaba a esta cuestión de las cantidades. Esas cantidades van a determinar cuántas personas van a encontrar empleadas o no se van a encontrar empleadas en una economía y a su vez los salarios se van a determinar como les dije por puja distributiva es decir no lo va a determinar el mercado de oferta y demanda tal como lo conocemos nosotros de microeconomía o cursos de introducción a la economía esta es una visión diferente esta visión lo que dice es que el poder de los sindicatos el poder de la organización de los trabajadores es el que va a determinar los salarios y la tasa de ganancia de una economía este, ahora, volviendo un poco al, al libro entonces un poco lo que hace es desarrollar el pensamiento, ¿okay? el pensamiento de los clásicos en su principio Ricardo, después eh, primero Smith, Ricardo, después eh, B. Marx. Después hace un repaso de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica, conocida como nosotros la conocemos como teoría neoclásica, es la teoría marginalista. La teoría marginalista eh, nace allá a fines del siglo XIX y se consolida este, con este, las clásicas tijeras marshalianas allá en principio del siglo, principio del siglo XX. ...marcha el maestro de Keynes... Este, ...y sin embargo Keynes hace una, una formación un poco más reactiva... ...no liberando eh, dentro de toda su teoría... ...el principio del marginalismo, es decir... ...sigue dentro de él un pensamiento marginalista... ...lo deja también claro el libro... ...y luego, digamos, el libro sigue desarrollándose... ...en no tanto la cuestión del mercado laboral... ...sino más bien en cuestiones de oferta y demanda de dinero cuestiones que por ahí también este, hay como un pensamiento único en las cuestiones de economía monetaria, como pensar este, el dinero como exógeno este, y el dinero es endógeno, este, en este libro también lo ve como endógeno, y después, bueno, empieza a, de alguna manera, a establecer este, comparaciones empíricas, empieza a ver eh, procesos coyunturales en Europa, como les decía, y por otro lado, lo interesante que tiene, que si bien, como les digo, es un libro de más de vertiente europea, de pensar un poco qué pasa en Europa, hace algunas este, apreciaciones sobre países este, en vías de desarrollo, podríamos llamarlo, o países periféricos, como es el caso de Argentina, en el cual el libro un poco expresa lo que es la restricción externa, que seguramente hoy por hoy es... Está tan escuchado, por lo menos la falta de dólares. La restricción externa es la falta de tener dólares para una economía. Eso impide tener salarios más altos también. Este, hay muchos trabajos sobre esto en, digamos, en, en, la, en, en, este, en, este, en esta escuela de pensamiento, que es la escuela clásico keynesiana. Es decir, hasta dónde están los límites del, de los salarios reales, es decir, hasta dónde puede uno tener salarios reales altos en una economía con pocos dólares. ¿Mm? Porque si uno empieza a pensar que. Este, empieza a demandar eh, empieza que eh, conllevan un poco de importado, es decir, de dólares. El problema de los salarios es que vamos a tener un problema en la, la balanza comercial. Bueno, esto lo deja un poco en claro el libro. Es muy interesante porque ya les digo, es un libro que a nosotros nos deja la posibilidad de ver otra forma este, en el pensamiento de el mercado de trabajo, y no solo en el mercado de trabajo, sino en las políticas económicas a tomar, o en las políticas económicas que se pueden llevar a cabo, este, para este, salir de ciertos tipos de crisis. Ahora, claramente es un libro con una vertiente muchísimo, vuelvo a repetir eso, porque es un libro con una vertiente muchísimo más europea, en los casos este, aplicados, que tienen los capítulos este, más aplicados. Y este, los, lo interesante del libro es el repaso de cada uno de los clásicos. Y esos clásicos, este, ¿cómo piensan la teoría de los precios y la distribución? Que es diferente a la teoría que tienen los neoclásicos. Precio y distribución es, tal vez, este, vuelvo a esto de pensar precio y distribución porque es tal vez lo más importante que tiene la teoría económica. O sea, el economista eh, ha perdido muchas veces este, la posibilidad o por lo menos la, la intriga de pensar lo que pensaban los clásicos y lo que pensaban este, los este, neoclásicos el problema es que muchas veces dan como cerrada la, dan cerrada la discusión pero la principal pregunta que tenían los economistas clásicos era qué determinaban los precios y qué, determinaba la, y qué determinaba la distribución de los factores la distribución del trabajo y el capital a qué precio se pagaban esos, ese capital y ese trabajo ¿se entiende? entonces por eso es precio y distribución eso que los economistas clásicos estudiaron tanto y que tanto le costó a es Rafa, que fue el quien retoma el pensamiento allá por principio del siglo XIX, entendiendo que este, el pensamiento que está acá, el pensamiento marxaliano es decir, de las tijeras marshalianas de oferta y demanda, no este, de alguna manera tenían este, inconsistencias teóricas. Ese pensamiento le costó a Rafa alrededor de 30 años hasta el que en 1960 saca producción de mercancías por medio de mercancías. Entonces, y para cerrar un poco, pensar que este, Rafa saca ese libro, que es básicamente el, la regambre de este, de, este, de, esta, de este libro, es pensar que producción de mercancía y por medio de mercancías tiene, sin querer, encuentra la inconsistencia más lógica de la teoría neoclásica, que es eh, la reversión de capital y la, re, la, re, la reversión de las técnicas. Pero bueno, es, ahí ya es una cuestión más específica que se lo dejo para que lo puedan leer y disfrutar de este libro. Muchas gracias. Bueno, eh, bueno, muchas gracias eh, a los tres, la verdad que voy a ser un poco sintético, pues me parecieron súper claras eh, las exposiciones, súper interesantes los tres temas. Eh, en principio, bueno, son, son algunos temas, eh, voy a tratar de encontrar eh, algún vínculo entre los tres, eh, son temas que por ahí no son tan abordados cuando uno sobre todo en la concepción convencional de análisis del mercado de trabajo eh, si tuviera que decirlo la, la, digamos, algún elemento común que tienen los tres, los, las tres presentaciones es que ponen en cuestión algunas de las categorías tradicionales para el análisis del mercado de trabajo para la, lo que es la medición del mercado de trabajo eh, e incluso para lo que es la definición del mercado de trabajo eh, ahí yo creo Entre los que están presentes Que bueno, vi que hay algunos alumnos de, de, de, la, de la materia donde estoy De economía laboral No sé si todos están Son todos de carrera de economía O de ciencias económicas eh, Pero bueno, algo, algo que siempre charlamos cuando En economía laboral Es que eh, es, es el sentido de trabajo Que toma centralidad en la modernidad Y es fundamentalmente La idea de mercado de trabajo mercantil O sea, el que se hace eh, por un bien que se valoriza en el mercado o por una remuneración eh, y bueno y rocío sobre todo eh, mostró que hay un hay un trabajo que está está que no está eh, está invisibilizado no, no está remunerado eh, y que bueno fue, quería hablar un poquito de que también influye sobre lo que funciona sobre el funcionamiento del mercado de trabajo que también es algo que, que rocío comentó eh, y, y bueno, cuando hablamos de mercado, también es que una categoría que es fundamental, el mercado de trabajo, que es una, una categoría que fue fundamentalmente desarrollada por el pensamiento neoclásico o bueno, marginalista, eh, o la idea de que podemos pensar un subámbito sub, eh, sub de la economía con relativa autonomía, que, eh, que esa idea de mercado de trabajo es propia de, eh, del pensamiento neoclásico, una corriente de pensamiento en economía, y muchas veces se piensa que todos los fenómenos laborales eh, Los podríamos pensar a través de esta noción de, de mercado de trabajo Y bueno, estas tres presentaciones me parece que también pusieron un, un poco en cuestión esto Que los fenómenos laborales trascienden esta idea de mercado de trabajo Que heredamos del pensamiento neoclásico eh, Bueno, algunos comentarios respecto de, de lo que dijo Rocío eh, Bueno, y vuelvo a esta idea de que, digamos, todo esto lo que es el estudio de, de trabajo de cuidado tiene mucho mucho que ver con la participación de quienes están tienen la mayor carga de estas tareas de cuidado que son las mujeres en el mercado de trabajo, o sea, eh, en el mercado el mercado eh, el trabajo mercantil. Eh, generalmente, bueno, el Rocío lo comentó, digamos ahí tenemos una carga grande de trabajo, o sea. Hablando de trabajo en términos muy generales, de, de una actividad que permite resolver un, alguna necesidad. Hablamos de trabajo mercantil cuando esa, eh, esa actividad tiene alguna remuneración o lo, o lo que genera eh, tiene una valorización en el mercado. Eh, bueno, la, esta gran carga de, de, esta carga de cuidado que está y desigualmente eh, eh, distribuida entre las personas, eh, bueno, va a tener una consecuencia entre las posibilidades de eh, participación en el mercado de trabajo. ¿sí? Vemos que las que tienen la mayor carga, que son generalmente las mujeres, tienen participación, lo vemos en los indicadores, tienen la participación generalmente menos intensiva, o sea, menos cantidad de horas de trabajo, eh, trayectorias discontinuas. Y, y esto también se traduce en lo que generalmente se habla de dos formas de segregación, una eh, es segregación horizontal, o sea, una segregación donde las mujeres generalmente tienen una mayor participación en determinadas actividades de la economía, eh, que generalmente son como una especie de prolongación de esas tareas que se hacen en el hogar, eh, considerando que, bueno, como que si hubiera... Eh, o desde el pensamiento de podríamos decir que hay una especie de especialización en determinado tipo de tareas. Eh, y después tenemos una segregación vertical, o sea, esa, esa, eh, esa dificultad para eh, ir progresando en la escala laboral, eh, que también tiene que ver mucho, en muchos casos, pues, con esta menor intensidad en la participación en el mercado de trabajo eh, y con la discontinuidad de las trayectorias laborales. Y, y bueno, entonces eh, Algo que me pareció muy interesante Que mostró Rocío Es esta necesidad de eh, estudiar eh, La vinculación este en estos, entre estos dos ámbitos Las tareas de cuidado Y el mercado de trabajo eh, ahí Hablaban de, de, de eh, Hablaba también Rocío De, de, de El rol que tiene el trabajo de, Las tareas de cuidado En la acumulación de capital Es un trabajo que no es remunerado, entonces favorece la acumulación de capital. Eh, además de, además de, de implicar una, una tarea de reproducción económica, eh, generalmente también podemos hablar de las tareas de cuidado como una, una, una, una función de reproducción social de trabajo, o sea, eh, de transmisión de valores, de, de creación de identidades, de... Bueno, de determinación de, de normas de comportamiento que van a, van a permitir el éxito en la vida. Eh, y bueno, y, y bueno, ahora pasando a lo, a lo que había desarrollado Ángela, también volví, vuelvo a esta idea de que cuestiona la, algunas cuestiona, eh, cuestiona la forma en que medimos los fenómenos del mercado de trabajo, cuestiona algunas de, de las categorías centrales de mercado de trabajo como son las credenciales educativas. O sea, el acceso a credenciales educativas como mecanismo de éxito en el mercado de trabajo. Acá vemos que hay otros factores que, que condicionan ese, esa, esa participación en el mercado de trabajo y que no tienen nada, digamos, de natural. Eh, me pareció interesante este concepto de orde, orden social discapacitante. ¿sí? Eh, un, un, eh, la, la forma en que se organiza la producción teniendo, teniendo efectos en las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Y por último, bueno, Juan Pablo, el trabajo que presenta Juan Pablo también bueno, va directamente a criticar, a cuestionar el pensamiento convencional, eh, el pensamiento neoclásico. General, hay Muchas veces en, en economía se considera a los neoclásicos o marginalistas como, una, como una, una continuación del pensamiento clásico y en verdad hay una gran ruptura. Eh, hay, una, hay una definición totalmente distinta del lugar de trabajo en la economía eh, y de cómo se, se, se definen, eh, cómo se definen los salarios de cómo se definen todas las cuestiones relacionadas con, con el trabajo. Eh, así que, bueno, me parece, me parece interesante, me parece válido lo que dice Juan Pablo de retomar eh, eh, el pensamiento clásico, el pensamiento rafiano en las carreras, en las carreras de, de economía, eh, porque también, bueno, permiten, digamos, eh, tienen, eh, tienen la, posi la posibilidad de también pensar eh, políticas económicas alternativas que hoy por hoy, bueno, eh, gran parte el sentido común lleva generalmente a las políticas neoclásicas bueno y es, y es un apoyo importante para, para pensar otro tipo de, de políticas para el mercado de trabajo y para la, para la economía en general. Así que bueno, muchas gracias a los tres, eh, bueno, me, me, me pareció súper interesante eh, lo de la exposición de Ángela me pareció súper novedosa ¿no? bueno, un tema que conocía muy poco así que bueno, bueno, los tres los disfruté mucho pero bueno, les agradezco y dejo abierto por si quieren hacer consultas